Hola, hola, buenos Estos aquí estamos comentando Un Día más en la Taberna y hoy volvemos a nuestra base secreta en esta isla perdida de la mano de Dios, a Evil Genesis 2, para continuar con nuestra campaña de dominación mundial. Estamos, bueno, teníamos aquí a, a Iván reunido con, con sus secuaces más fieles, gestionando un poco el cotarro a ver qué íbamos a hacer para un futuro, entonces... Vale, ya hemos completado ciertas inspecciones y demás, entonces el capítulo de hoy... ¡Uy, uy, uy, uy, uy Un técnico. Por favor. Bueno, por lo menos que tengamos el, un extintor cerquita, porque si no esto va a petar. Vale, entonces, la idea es... Coger y completar, a ver si fuera posible, el cambio de, de localización de la base, o sea, pasar todo esto de aquí, la zona de entrenamiento, uh, ¿qué hace este señor aquí? Uuuh, oh, esto es otro investigador, venga, alerta roja. Que nos van a robar cositas. Uy, ¿aquí qué hace este maletín? Ah, no, no, caja de herramientas. Uy, uy, uy, uy, uy, Oye, no hay que escapas, ¿eh? ¿Dónde están los guardias? Es que eso de tener literalmente los guardias y todo eso en el otro lado de la base es horroroso. Así que lo que haremos será trasladaremos todo aquí. Y una vez tengamos eso... Eh, venga, a por ellos... Uh, como me vayan a dejar sin energía. Nos pondrán a las marcas. Oye. Venga. Seguridad. No vienen. Pero no tenemos ni gente aquí en la puerta. Venga, ahí, eso es. Vale, los mercenarios y los guardias a repartir estos. Madre mía, si se ha muerto gente, tú. Vale. Pues menos mal. ¿A este señor qué le pasa? Ingenio crítico. Ingenio bajo mínimos. Bueno. Vale, bueno, lo he dicho. Trasladaremos cosas. Vamos a coger... A ver, vamos a reorganizar los esbirros. Eso, parte 1. Parte... Parte primera. Aristócratas no, pero vale. Vamos a coger más técnicos. Buah, es que necesitamos 6. Y fuerza. 5 y 3... Aquí hay seis y aquí hay cuatro. O sea, falta entrenar mucha gente. Entonces, este lo hemos convertido. Perfecto. Vale, pues vamos a gastarnos la pasta. Y vamos a construir... Al menos tengamos dos para que eh, se entrenen eh, rápidamente. Guardias, botones... No, el técnico, el técnico. Esos. Vale, vamos a meter aquí un entrenador de técnicos. A ver Cambiamos un poquito la visión. Entramos desde aquí. Perfecto. pues Entonces, aquí un entrenador de técnicos. Pondremos al lado el otro. Entrenador de científicos. Aquí estará bien. Vale, vamos a aprovechar al máximo eh, los espacios. El entrenador de mercenarios. Aquí. Perfecto. Aquí me cabe uno. Vale. Uf, uf, uf, uf, uf. Vale, no tenemos el suficiente poder para... A aguantar esto, vale vale, pues vamos a meter electricidad, ¿podemos meter uno aquí? oh, aquí cabe, de milagro aquí también, vale me sirve vale, a ver si le podemos dar prioridad a uno a otro y ya está, pero vamos, hay que ir entrenando a tope, vale esto, vamos a aprovechar, a ver vale, vamos a mover esto sí, y nos lo llevamos para allá y vamos acomodando ya las, las zonas. Aquí está bien. Porque luego más o menos va a ir pegado el otro. Vale, vamos a llevarnos este también. Este no lo está usando nadie. Vale, este es el otro de los botones. Ok, pues me lo llevo para allá. Aquí cabe, hemos dicho. Ah, no. Este era de... Este era de científicos. Vale, el otro de botones lo voy a poner aquí. Vale, confirmamos. Vale. Eso es, y movemos las cosas de un lado para otro, me gusta. Vale, vamos a quitar la reunión ya, porque es un poquito sin sentido, Iván. ¿Te puedes curar? Venga, perfecto, recuperando estadísticas, me gusta. Vale, esto está bien. Aquí que... Ah, vale, vale, vale. Aquí estamos necesitamos... Tenemos un científico aquí, y aquí el otro que debería poder trabajar o debería haber hueco para que trabajen los dos en la misma investigación, vale, aprovechamos, vale, vamos a ser listos, vamos a reorganizar ya las cosas, vamos a mover esto para allá, perfecto, confirmamos lo que no sé si reubicar la energía también porque de, en caso de reubicar, lo que sí quiero quiero reubicar es esta sala de aquí porque quiero tenerlo, prefiero tener los guardias en la puerta, pero bueno, esa sala será esta de aquí, ojo I have reports of an intruder. Vale. Alarma, alerta roja otra vez. Vale. ¿Podemos aniquilarlo? Eh, por favor. ¿Se va a marchar? ¿No me digas que se marcha. ¿Hola? Oh. Vale, pues nada Se nos ha marchado uno Destruye más generadores Estamos en ello Vale, venga Vale, perfecto Porque... Oh, es que como tenemos tantos investigadores, hay que poner un montón de trampas. Venga, conforme pasen, los hincháis. Venga, vamos. Lengua de plata. Ah, no, el reborde de plata. Eso, eso. Dale, dale. Uf, está reventando y me gusta. Vale, perfecto. Sin piedad. ¿Podemos acabar con ellos? Gracias. Vale. Vale, maravilloso. Ok, ya estamos recuperados. Entonces, ¿qué necesitamos? Vale, ya estamos viendo las cosas de aquí para allá. Vamos a aprovechar, movemos esto también. Hoy está siendo un día de reformas, ¿eh? Eso lo tenemos claro. Vale, exacto. Aquí cabe, perfecto. Vale, a ver, ¿dónde está el otro? Aquí, este los guardias. Va a ser un poquito cuello de botella porque vamos a. O oh, se nos va a quedar este de. Aquí está bien, así. Ah, sí, vale, me gusta. Vamos a meter otro para poder sacar guardias a tope. Que es una de las cosas al fin y al cabo que más nos está interesando. ¿Vale? ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más nos tenemos que llevar para allá? ¿Vale? Esta pizarra de técnicos... Ah, no, de científicos. ¿Vale? Hombre, los científicos en verdad no, no deberían ser tan, tan, tan, tan... Necesarios. Vale, y lo otro es lo de los técnicos, ¿no? Vale, perfecto. El otro entrenador de técnicos que nos lo llevamos por allá, que requiere sí o sí de una pared... Mm. Ojo, aquí perfecto. No... Vale, aquí no molesta. Confirmar todo. Perfecto, perfecto, perfecto. Si no molesta, maravilloso. Vale. Recuperar energía porque estamos desactivando todo, claro. Vale, Iván ya está listo, ¿no? Sí, perfecto. Pues vamos a mover. Y nos ubicamos en las zonas necesarias. Vale. Uf, esto va a explotar, eh. No puede venir ningún técnico a repararlo. Señor. No, no, es que no podemos indicar. Oye, vete aquí. ¡Uf, qué peligro! Vale, bueno, hemos pagado salarios, bien. ¿A dónde vas, hija mía? Vale, bueno. Vale. <ríe> si explota ya sabemos por qué es. Ah, ya viene gente a repararlo, por favor, dime que sí. Esto está siendo crítico ya. Vale, y van a la puerta. Vale, vamos a remodelar entonces esta sala mm, mm, mm, para que sea la militar. Sí, exacto. De hecho, vamos a poder reducirla un poquito. Y entre comillas, gracias a la reducción de la sala... Vale, vamos a coger, vamos a meter aquí Tabique. Eso es. Vale, y esto lo vamos a convertir en una sala... En, bueno, en zona eléctrica Por llamarlo de alguna forma ¡Ay, no! Hemos perdido toda la pared Bueno, ahora añadimos Vale, eso es Y ahora añadimos aquí 1 2 y 3 Perfecto Vale, movemos las cosas Movemos esto para acá Vale, y aquí nos caben exactamente Dos generadores Perfecto 1 y 2 Vale, maravilloso Confirmamos estamos 10.000. Vale. Y ahora con el cambio de sala haremos también... Ya estamos. Ya estamos construyendo más generadores. No preocuparse. Al menos un par. Y estamos investigando también lo otro. ¿A esto no hemos llegado a mover? No. Vale. Ok. Vamos a meter más técnicos. Ahora que ya tenemos más o menos... Todo bien apañado. Técnico 6. Bueno, 4. Vale, vale. Es que hace falta que se que se formen. Vale, engaño. 10 botones. 3 aristócratas. Vale, bueno, está bien. Salud baja. Bueno, nada nuevo tampoco. Vale. Vale, vale, vale, vale. Perfecto. Vale, vámonos al mapa mundi. Vamos a parar esto y vámonos al mapa mundi. Aquí necesitan trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Seis trabajadores hace falta aquí. Tres científicos. Aquí va a necesitar informes sí. Tres trabajadores. No quiero eliminar la tensión, así que vamos a meternos aquí. Vamos a enviar científicos. Que como tenemos bastante para... Crear, ojo, dos botones, 10 segundos. Vale, iniciamos esta investigación. Sí. Vale, ¿y aquí que tenemos? Aquí también estamos faltos de, de enviar trabajadores. Uy, aquí hay que reducir la tensión en la zona, ¿eh? Dos guardias y un científico en 10 segundos. Lo que pasa es que esto me va a bloquear bastante, bastante, bastante las investigaciones. ¿Cuánta tensión hay en la zona? 39. Vale, pues creo que vamos a tirar por esta. El problema es que son cuatro técnicos y ahora mismo estoy sin técnicos. Vale, 15, no. Y esta me hace explotar. Vale, pues vamos a meter esta, que son cuatro técnicos. Y vamos a poner a tope la gente a formarse. ¿Dónde tenemos más? A ver, tenemos más zonas donde trabajar. Aquí no, aquí sí. Aquí uy, uy, aquí vamos a trabajar, eh. Vale, esta tres botones. Vale, mira, estos que son tres botones, al fin y al cabo, como son esbirros que no estamos ocupando mucho, sí que nos sale bastante rentable. Elimina la tensión poco a poco, vale, aquí vamos a reducir. Y ahora compraremos a tocateja esbirros. Vale, y esta, tenemos esta, y estamos con esto parados. Vale, uy, aquí habría que investigar, eh. Vale. Vale, ok, pues nada, nos volvemos a la base con ya todo más o menos movidito Vale, perfecto Vale, es Vamos a comprar, ¿dónde lo vimos el otro día? Aquí, trabajadores, contratar ya 5 por 5.000 Tenemos bastante, van llegando A ver, espérate, 2, 1 Cada minuto tenemos dos trabajadores nuevos, vamos a contratar 5 nuevos ya ¿Los hemos contratado directamente? Creo que sí. ¿Vale? Sí, sí, sí que se han contratado. ¿Vale? ¿Dónde? Uy, ¿cuál se ha completado ya? Uh, golpea con el viento, un viento ira. ¿Has encontrado archivos policiales, quejas de personas con las que ha tenido citas e incluso comentarios malintencionados en sus redes? ¿Pero qué significa todo eso? Estuvieron en un conjunto para evaluarlo. Vale. Que este es el que el de golpear con el viento que estamos haciendo en paralelo con lo otro. Vale. Ya tenemos el de los cadáveres. ¿Qué más? Mata a un técnico. Joder, como si tuviera muchos. Vale. Uh, investigaciones. Operaciones globales. Vale, esta es la que tenemos aquí. Que es la que... Eh, ...estamos trabajando en ello... Ah, de momento está interrumpida... ...pero... ...claro... ...y esta es la del capítulo secundario... ...que... Uf, ...velocidad de investigación... ...por uno... ...velocidad de investigación... ...por dos... ...o sea... ...esta sí que se puede acelerar... ...pero esta no... A, a, a, ...amigo... ...porque aquí sí que tengo la pizarra... ...y no... ...vale... ...o sea... ...esto es súper interesante... ...porque si conseguimos... Comprar los materiales para. O, o digamos, comprar la infraestructura para poner dos bancos, dos. Uf, vale. Lo que pasa es que necesito tener los esbirros ahí trabajando. En ciencia, a ver. Científicos. ¿Por qué tenemos solo un científico? Venga, dame dos más. Que tengamos rotación suficiente como para que no pare. Vale. Epa, a ver, alerta roja otra vez. Iván, vete para acá. Ay, ay, ay, te quería llover. Ah, no, no, no. ¿Dónde está el resto? ¿Dónde está el resto? Porque han tenido que entrar. Dios, todo esto va a estallar. No hay, ¿dónde están? Oh, oh, oh, oh a por ella, Un a por ella. Vale, ahora movilizaremos la sala. Vale, alerta roja es Vale, vamos a sacar tropecientos técnicos. O sea, uy, vale, me he equivocado. Vamos a sacar tropecientos técnicos, porque me da mucho rollo que se empiecen a quemar cosas. 8, 10 técnicos quiero tener activo constantemente y que reparen a muerte las cosas. Vale, ok, nos llevamos esto para allá. Lo primero. Nos llevamos esto. Uy. Mover. Vale. Y nos lo llevamos aquí. A este rinconcito. Ah, no cabe. Y así, al revés. Tampoco. Vaya, hombre. Vale. Pues lo vamos a poner aquí. Así. Tal que así. Vale. Y me parece correcto. Y luego nos vamos a traer también esta mesa de aquí para allá. Vale. Porque cabe genial, ¿no? Vale, perfecto De hecho vamos a decorar Un cactus Ponemos cactus oye la lámpara de lava bueno, una, una máquina De estas Y una lámpara de lava que siempre queda guay Vale, perfecto Confirmamos Vale Pues el archivo es que al fin y al cabo Mientras seamos capaces de generar dinero o de crear un flujo de caja para, como para que no se nos termine. Vale, mapa mundi. ¿Dónde tenemos que trabajar? Aquí es donde necesitamos trabajo. El confinamiento acaba en X horas. Vale, aquí. Sí, que aquí es donde hemos completado la anterior. Vale, guardias de momento los tenemos todos entrenando. Así que vamos a meter esta también. Que son ingresos pasivos y siempre está bien. ¿Y qué más? Uy, ¿hay otra que tenemos por ahí que están solicitando trabajo? ¿Dónde es? Aquí, ¿no? Seguramente. Ah, no. ¿Dónde es? Pues tenemos otra base por ahí, ¿eh? No, no, no, no, no, no. Uy. Aquí. Ah, vale, Está que justo acaba de cerrar el confinamiento. Vale esta que son seis trabajadores, esta que son tres trabajadores, vale bueno de momento la vamos a aparcar, sí me parece correcto vale y con esto pues revisamos, vale perfecto que ya se ha hecho el cambio maravilloso, Al problema es que mis guardias tienen que literalmente pegar todo el viaje de aquí para allá ah si pudiéramos pasar el, el el archivo de un lado a otro vale, vamos a hacer mira, vamos a sustituir a esta sala de aquí y vamos a hacer que sea esto la cámara corazada vale al lado del despacho de Iván vale, cambiamos la, la digamos, la morfología de la zona, modificamos vale, que sea así un pasillo largo y nos caben todos objetos, vamos a pasarlos de allí para acá ¡Opa! ¡Oh! ¿No se pueden seleccionar varios? No Uf, Vamos a tener que hacer el viaje uno a uno Vale, pegaditos esta pared mejor Eso es Uno Y otro Venga Y otro Opa, no, no, no, no, no podemos aquí perder un hueco. No, porque a lo mejor metemos aquí en esta zona un pequeño comedor para que los guardias no se tengan que ir. Además hacemos que sea comedor para guardias y hacemos que no se tengan que ir hacia justo el lado contrario de la base. Entonces más o menos adaptamos esto un poquito y, y ya si eso trasladaremos la zona de, de radiofonía, por llamarlo de alguna forma, y y la de electricidad al otro lado uff, vale vamos a cambiar el tipo de sala vamos a hacer que esto de aquí no, no, no, no. claro, pero es que esto iba a ser pasillo tío Vale, bueno, con eso me sirve Ya veremos luego Cómo lo, lo movemos todo Pero la verdad es que está quedando un poquito raro Vale Tus caras acorazadas Ya lo sé, ya lo sé, me da cuenta Pero era algo Que íbamos a tener que Que tocar Porque ya no iba, o no tenía un ni pies ni cabeza que fuera tampoco el, el dinero que podíamos amasar. Y, y de cara a un futuro pff, íbamos a tener problemas. Porque las investigaciones cada vez están siendo más caras. Vale todo más dinero. Entonces, pues es un problema. Vale. Aquí vamos a quitar sala de pasillo. Vamos a ver que esto sea exacto. Así. Así. Vale, vamos a hacer que esto de aquí No Uy Vale, exacto, que esto hasta aquí O sea, eso es Y aquí vamos a plantar pared Bueno, pues aquí Vale, me sirve Y... Ok, aquí añadimos el resto de bancos acorazados. Vale, perfecto. Confirmamos. Uh, cambios de casilla no válidos. ¿Por qué? Vale, seguramente sea esto. Y no me deja porque no le gusta el pasillo así. Te planto uno aquí, uno aquí y... Este aquí, vale. Y así si te gusta... Uh, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? Ah, porque esta puerta... Vale. Esta puerta que es de tipo militar, ¿no? Las puertas, la verdad es que tendrían que ser... Eh... Independientes de las salas. Claro, y tenemos el otro problema. ¿Cuál es el problema aquí? ¿O todas las puertas salen identificadas igual? Aguarda oh, Porque justo estas casillas de aquí Son militares Madre mía Vale Pues menos mal Porque el indicador tampoco era Del todo friendly Ah no, no La verdad es que me estaba costando Enterarme de qué me estaba pidiendo pero bueno, poco a poco vamos cuadrando y ubicando todo, vale, perfecto. Vale, vamos a darle velocidad a esto, un poquito de caña. ¡Uf! Estamos perdiendo dinero literalmente. ¡Guau, qué problemón! Vale. Eh, Teníamos que haber tardado un poquito más o hacer el cambio de forma gradual, porque vaya tela. Vale. Vale, vale, no, y ahora se irán a ponerlo todo Allí directamente, ¿qué pasa? ¿Hay poco espacio aquí? ¿Puede ser que haya poco espacio? Vale, bueno, estamos ya ubicando todos. está bien Y ahora va a aumentar un montón La capacidad del... Del... Del tesoro, digamos Eh, pues... Ya sabéis, darle calor, ubicar las cosas, por favor Vale, y ahora vamos ganando dinero o si las ponemos mejor Generamos una cantidad de pasta brutal Pero no sé si es porque estamos añadiendo esto y ya está Vale, me está rayando un poquito, pero bueno Vale, deberíamos poder añadir alguna que otra trampa por aquí No me parece, no me parece mal que añadamos trampas Tintor, no, tipo de sala. ¿Dónde están? De pasillo. Solo tenemos el guante de boxeo. Vale, vamos a poner este aquí y este aquí. Vale, que por lo menos pararemos. Uh, oh, seguridad. Seguridad. I found that And ¡Fua! Se me están escapando y o sea, están entrando como les da la gana y no estoy dando cuenta de nada. Eh, hola. I'll capture them myself. You see that intruder? A por él. Vale, oye, investigación completada Capacidad de transmisión mejorada Nos gusta esto Vamos al menú de investigación oh, Vamos a parar el mundo ¿Qué podemos Hombre, esta está interesante Lo que pasa es que esta Vamos a ir un poquito lentos De todas formas, creo que vamos a meter esta Por el hecho de que tenemos dos pizarras Para poder ir el doble de rápido Así que vamos a arrancarla Y listo, ya veremos si nos organizaremos Para ver cuál añadimos Después, a la hora de, de mejorar, porque meter trampas nuevas no me parece para nada mala idea Veremos Ay, ay, wow, es que esto mejora un montón Que tengamos los guardias por aquí cerquita, esto es maravilloso Pero maravilloso Vale, vale, vale, perfecto. Bueno, ahora un poquito de calma, porque como hemos reformado toda la base, estamos un poco bajo mínimos. Vale, hay que mejorar esto un poco, si puede ser. Coste 15.000, habría que ver. Podemos añadir... A ver, ¿dónde está? Si no me equivocas esto... Objetos... ¡Ah! No tenemos ninguna sala de este tipo. Es cierto, no tenemos ningún archivo. vale Vale, vale, vale, vale, pues esta sala de aquí, vamos a hacer que sea la sala de archivo, vamos a reducirla un poquito, eso es, porque podemos ganar un poquito de, del otro tipo de sala, vale, vamos a poner esta aquí, Esto aquí, no 15.000, cancelar, Ah, oh, la puerta, tú. Vale, ahora sí. Vale. Y esto vamos a hacer que sea... Pasillo, no. Pared aquí. Vale. Sí, sí, esto lo tumbamos así. Vale. Y esto lo vamos a transformar en... Exacto. Sala de zona de sala de telecomunicaciones ahí vámonos perfecto movilizamos por favor esto aquí esto aquí. esto aquí vale un poquito de espacio y bueno ya veremos cómo reorganizamos también el resto de cosas pero ahora por ahora el archivo porque no tenemos nadie con el archivo y está todo el mundo con el ingenio bajo Vale Así que por ahora, ni tan mal Ok, continuamos generando de Ingresos, eso me gusta Vale, uh, aquí, uy, la tensión de la zona Vale, vamos a liberarla ¿Cómo podemos reducirla? Tres trabajadores, una hora Elimina toda la tensión poco a poco No tenemos alguna más rápida Diez segundos Veinte informes, vale Ojo Está ¡Dios! Vale, para esto nos valen los informes Para poder trabajar súper rápido En el mapa mundi, porque esto es una pasada Vale Maravilloso Perfecto, sublime Vale, nos faltan dos informes Pero bueno, meteremos esta en cuanto podamos Vale, se han capturado los agentes de martillo Vamos a llevarlos Aquí, bueno, ahora cuando reduzcan un poco, los meteremos aquí en el lava cerebros, en la silla de interrogatorios, y con eso ya para adelante. Muy bien, eh, muy bien, muy bien. El capítulo de hoy, muy contento con el capítulo de hoy. O sea, hemos hecho la... ¡Uy! Ah, claro, ahí nos falta oro. Hemos hecho la reforma, hemos más o menos empaquetado todo, hemos reestructurado la base. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale, vamos a llevarte aquí para allá. Y eso va a ser lo último que hagamos hoy. Los, seguimos amasando una buena cantidad de esbirros. Vale, la energía en general la, la mantenemos con esto que tenemos aquí. Y luego el archivo este está siendo fantástico. Vale, éxito. Vale, y ahora este otro interrogatorio... Con eso nos faltará solo una gente Es que los anteriores los hemos matado. Por eso estaban viniendo tantos. Pero bueno, ya estamos más cerca. De poder completar. Esos. Vale, mira, bien Vale, perfecto. Pues nada. Aquí que lo vamos a dejar. Sí, maravilloso. Aquí que lo vamos a dejar. Espero que hayáis disfrutado de las reformas. De hoy en nuestra base maligna. Y... Pensad que cada vez estamos más cerca de completar esta misión de los rumores, saber qué teníamos ahí por medio, qué descubrimos de, de esa arma caos que necesitamos para poder controlar el mundo. Así que nada, eso es todo y recordad lo de siempre, seguimos en Twitter, los dos, tanto a Kiwi como a mí, que van a estar los dos en la descripción, que comentamos un poquito de todo. También recordad, seguidnos en Twitch, que abrimos directo de vez en cuando.